Bueno, para iniciar, usamos un nuevo documento en medidas HD, eso será solamente si la usaremos como salva pantalla, después usaremos el efecto de degradado, pero tomando un ejemplo triple, el cambio de color se hace mediante selección de color y modificando, así como lo hago en el video, miren con atención, usaremos estos colores de base, al estar conformes, presionamos aceptar. Abrimos las imágenes que usaremos, miren, al ajustar a la cuadrícula, el efecto de fusión de capa, será totalmente diferente, así que recomiendo mover los ajustes de color, saturación e intensidad de luz, yo mostraré algunos ejemplos. Bueno este paso, recortaré la nueva imagen, que será un cráneo, no se preocupen si les sirve, estará recortado en formato PNG, y descargable en la descripción del video, aquí un uso de la herramienta pluma. Ahora haremos el efecto oceánico borroso, para ello capa nueva, filtro, interpretar, nubes, pueden presionar control más I, para invertir el color, y usaremos un modo de fusión de capa que no oscurezca tanto nuestro escenario pueden usar el que usaré yo. Discúlpenme si no fui de mucha ayuda, ya que los resultados son aleatorios, para aprender este tutorial, es necesario repetirlo dos veces para aprenderlo de memoria, y practicar para recordar los filtros y ajustes que hace uno, eso preparará tu mente para adivinar efectos futuros, con simplemente verlos, inténtalo, así aprendí yo, saludos y que tengas suerte.